Buenos días a todos los que están viendo mi canal. El día de hoy vamos a ver el ataque de ejército con artillería. Entonces, para ello primero eh, vamos a cambiar aquí el atributo, la que está en infantería. Eh, teniendo en cuenta este aspecto de artillería, vamos a ver que aparece en espada. Espada tenemos dos, se la lado, izquierdo, eh, que son de paga. ¿sí? La de campeonato vamos a mirarla. Daga campeonato y la espada de campeonato. vamos a mirar la daga de campeonato, tiene para, tiene tanto infantería como artillería, tiene 13% y ataque ejército que se le adiciona, o sea que sería un 21%, 21.50% para ese tiempo. En la daga, de campo, la espada de campeonato, que digo, tenemos aquí lo mismo, ¿sí? un 13% también que se le suma y ya para las partes que no podemos comprar tenemos la espada decadente ¿sí? que tiene un 16% en artillería tenemos aquí el orbe que tiene un 16% también tenemos el heraldo que apenas, apenas tiene un 5% la plata cráneo que es uno de los que se utiliza para este fin ya que tiene ataque de artillería y ataque ejército que se le suma ¿sí? sería 21,50 y la espada la espada que tiene un 12.50 hay que tener en cuenta esos aspectos para ese fin o para artillería tiene 8%. Fíjense que eh, para algunos utilizan la espada decadente, que tiene un 16% ¿sí? para artillería. Pero si uno mira aquí en la plata cráneo, aparentemente tiene menos 9.50 en ataque de artillería. Pero el ataque de pues, se le sube y daría 21%. Entonces, por esa razón, y es más escogido en la plata cráneo vamos a manejarlo con uno de ahí eh, teniendo en cuenta que el grado normalmente tenemos que para épico en este caso a subir un poco más eh, como vimos la vez pasada en plantería el, el yelmo de bestia nos puede servir si no tenemos este casquito de aquí es el bum, bumble Vamos a mirar, ¿no? el, el campeonato y el marteponato tienen 10% pero después es de paga hay que tener en cuenta eso y también se adiciona el 100% le da un 22% más PS de ejército que también nos ayuda un poco o bastante porque tiene un 13% el yelmo nos pasa lo mismo aquí llega el 10% y acá que ejército así que se suma y PSS, el PS de ejército la máscara, que es una de las nuevas que tenemos aquí, que es la ballena ártica, tiene de artillería apenas el 8,20, es más para caballería por dps PS y, y ataque. La capucha, en la capucha, mira que aprendemos un 6%, es el Yelmo, bumpele tiene un 19% en artillería y PCS el sombrero tiene un 17% en artillería, la coronilla es otra que también se usa en algunos casos porque tiene un 21 no un 8 que da 29%, que se utilizar. y el yemo, que este muy poco se utiliza, hay dos opciones que se normalmente que tiene que que es la coronilla, el mismo que un 21%, y contar PS ese es pago, y el bulbo, que es un 19 y ps Pero el detalle que esta es a veces súper complicada de conseguirla, pero de todas maneras uno para utilizar diferentes ítems, no coge la coronilla. Tenemos apenas un 29% pues de esa manera. en armadura. Tenemos que esta es la que utilizábamos para infantería. Tenemos aquí esta armadura cartón que se paga. lo peto artillería, un 6,50% en común. El peto bestial. Tiene un 5,6 de el IPS que no hay un poco. La coraza hedónica. un 4%. Capa Carapallo, tiene un 4% de ataque. Y manto, que tiene un 3,2%. en la armadura, a la escarcha que tenemos aquí por la opción el carapacho, que tiene un 4% que puede ayudar no es la coraza, voy a recordarla que también tiene un 4% IPS, que nos puede servir un poco más, de infantería pues no infantería y el peto vestido esta sería a simple vista la nueva de este ese carroñero que no puede ser video. vamos a darle ahí eh, la, de, la cuestión es conseguirla a veces eh, para comprar compras por la cuestión de que eh, es nuevo un poco posibilidad de obtenerlo en la que vamos al grado común un momento un poco más y es de que ahí podemos llegar en piernas, tenemos la pasada para infantería, la falda tormenta. Vamos a ver en este caso. Tenemos de paga, tenemos las botas campeonato. Nos dan 18,8 o 80 por centésimas de porcentaje. PS, PS de ejército que se adiciona. Y ataque de ejército también se adiciona. Nos da mejor. Eh, los pantalones árticos. Aunque tiene un 14,10%, muy poco lo utilizamos. Tenemos los pasos sigilosos: el carroñero tiene un 7,5%. El canal tiene también un 5,6%. El talón, el dragón tiene para artillería un 14% y un PS de 5 7 que nos viene un poco. Parece que es una de las más utilizadas para cuando la de artillería. un datos bajo, tiene apenas un 7%. La pierna del falso, tiene un 1.8%. Y las botas de nieve. Entonces, para, como decimos nosotros, la mejor opción, eh, está, mire que está pantalón que tiene un 14% y talón que tiene un 14% Entonces, vamos a esta más fácil de conseguir que la anterior vamos a tomarla de esta manera. ya cuando nos vamos para la parte de accesorios tenemos que tener en cuenta de que esta era la que utilizamos para eh, infantería pero también nos va a servir mucho para artillería porque nos adiciona un 16% en artillería de ataque y peso 9.50 entonces eh, vamos a mirarla desde aquí el valor campeonato nos tiene eh, un 9.50 de artillería pero se te paga la bendición también el de 19.50 paga también el anillo polar que es nuevo que es de la Bahía de la Ártica tiene un 15.75 y PS de artillería de esta forma este es uno de los que nos sirve mucho, igualmente vamos a ir añadiendo la copa, el iris el anillo, el anillo. Tiene 8,85% y pensé de esto. Entonces, podríamos dejarla aquí el anillo polar para compararlo. Es una de las que más dura. Vamos a compararlo con. Aquí vamos a comparar con el accesorio. el eh, anterior teníamos el libro de los muertos. Se vendió mucho para la infantería. Vamos a ver la copa. ¿Cómo está? vamos a comparar en la copa un poquito en la copa con relación a artillería tenemos un 16% y PS 9,50 acá tenemos en artillería 15,55 y un 9,45% pero fíjense que, que sirve más la copa. O sea que podríamos tener las tres, si podemos eh, hacerla, la copa. Pero hay un problema con este anillo, con relación a la ballena ártica, ya que es nueva y para conseguir ese anillo necesitamos el, la caracola congelada, que a veces vuelve complicado para conseguir hay que tener en cuenta ese fin de que a veces no necesariamente podemos conseguir la pieza enseguida eh, más exactamente es la de cristal de ámbar eh, la que se nos dificulta para encontrar la caracola es un poco más sensible eh, y como en la copa es más fácil de conseguir vamos a colocar que la copa vamos a aquí ya en daga tenemos la opción paga, que es la lámpara del campeón, que nos da un 22,50, más bastante. Directamente la de Qatar, el nos da un 19%. La red ártica, que también es de la ballena ártica. Como dijimos, tenemos la dificultad con relación a estas pieza en este caso nos pide cuatro, pero una de las que más se demora para conseguir es el cristal brillante. Nos dé la posibilidad de ir generándola poco a poco, aunque está más fácil que el anterior, que es el anillo, pero vamos mirando. el ataque ártico un 6,30. La navaja tiene muy poco, hay que tener en cuenta con relación a eso también, muy poco se utiliza tiene un 9,50 eh, ahora si sí viene la que más utilizamos con relación que es el codex, el codex tiene para artillería un 22,50 parecida a una de pago aunque también sirve mucho para caballería y los mitones son las dos que más utilizan con relación a ellos pero más que todo es por el que tiene mucho P.S. de ejército que se le suma a la artillería que nos ayuda para este a tipo entonces eh, en este caso nos sería el por directamente el core aquí para artillería 22.50 en este momento tenemos que eh, aparece que para artillería para artillería tenemos un 125.60 centésimas de porcentaje nos sirve mucho, para los ataques sin tener en cuenta ni, ninguna joya, ni nada por el estilo, que las joyas no ayudan mucho. Ya con relación a la parte de los ítems que todo mezcla con relación a los accesorios, los yelmos, la armadura las piernas, la daga, la espada. Entonces tenemos que, eh, con todo eso con, eh, ya equipado, la caballería, caballería tenemos un 28,5% infantería 41,40 artillería como decimos 125,60 ataque ejército que se suma artillería un 3% más defensa infantería, defensa artillería defensa ejército PS caballería que se suma 28 eh, infantería también se le suma PS y aquí se suma PS artillería Eso es normal que ya tenemos es que tenemos un 33,10 tenemos aquí el del ataque ejército de y el DVD de artillería también tenemos un ps ejército que también nos ayuda mucho con relación a esto que tenemos un 15% Se tiene en cuenta eso eh, de cada uno el equipamiento tenemos por un lado en daga eh, el sede de la muerte un accesorio la copa que eh, depende mucho con relación a ello y el anillo esto parece, parece en vallenar de las piernas en muchos casos utilizamos a la negra eh, para esta que es una nueva búho carruñero aunque utilizan el estilo bien ya eh, cuando no aparecía se utilizan otra como dijimos sería la coraza eh, también y el caparacho no utilizan una de las dos por relación a ello. y por último Acá tenemos por un lado tenemos el yelmo, que utilizamos la coronilla, y por otro tenemos acá la eh, plaza cránea. Eh, espero que les haya gustado este video, igualmente lo podemos ver en un próximo video y se unen a mi canal. Muchas gracias por todo. Esto. Hasta luego.